Hola, como todavía no hemos visto casi nada de Google Drive, os voy a enseñar cómo compartir un documento con vuestros compañeros para que podáis editarlo entre varias personas. Por ejemplo, una vez dentro del Drive yo tengo este documento, lo tengo seleccionado, tengo que darle al botón del muñequito con el más y aquí abajo invito a personas. Como yo lo quiero compartir con todos vosotros, escribo el nombre del grupo que tengo creado, el seminario, y os lo va a mandar a todos. Es importante que en la parte de quién tiene acceso eh, ponga que cualquier usuario que reciba el enlace pueda modificarlo, porque si no vuestros compañeros no van a poder cambiarlo, ¿verdad Marina? Eh, esta, esta funcionalidad se puede cambiar aquí. ¿vale? Eh, bueno, pues nada, os lo envío, a ver si lo recibís.